Hola, amiga amigo, hoy te traigo cinco componentes de cómo ganar confianza. Es importante para ti el tener confianza, es esencial para absolutamente todo en la vida. Así que, bienvenida, confianza en cinco. Lo primero y lo más importante, ¿por qué quieres ganar confianza? ¿Para qué quieres ganar confianza? Tienes que tener en tu mente muy claro... ¿Cuál es el propósito de utilizar tu confianza? Porque todo lo que te voy a decir ahora, estos cinco factores, son los que te van a ayudar precisamente para enfocar tu confianza, potenciarla y llevarla exactamente hacia donde la quieres llevar. ¿sí? Mira, he hecho un pequeño resumen para que te quede lo más claro, lo más concreto y lo más conciso posible. Sin florituras. Lo primero, lo más importante para que tú ganes en confianza contigo mismo es que las promesas que te hagas a ti mismo las cumplas. Por ejemplo, a partir del año que viene, después de las fiestas, porque claro, las fiestas no, pero después de las fiestas prometo dejar de fumar. Si lógicamente en el mes de febrero vas a seguir fumando, te vas a encontrar francamente mal porque no has cumplido tu propia promesa. Entonces, ¿qué significa esto? Pues significa que tu confianza en ti mismo no va a crecer porque tú mismo te estás fallando a ti mismo. Es evidente. Vale, entonces, cumplir las promesas que te hagas. A ver, hazte promesas pequeñitas, hazte promesas mmm, que no te cuesten demasiado al principio y vete dando cuenta cómo cumples contigo mismo, que al fin y al cabo es la única persona que no vas a engañar. Vale, dos, esta es muy importante y yo sé que cuesta mucho. Y es decir la verdad, decir siempre la verdad. Esto tiene unas connotaciones muy peculiares. Sabemos que no siempre podemos decir la verdad. Pero también es verdad, y nunca mejor dicho, que cuando no decimos la verdad, hay circunstancias en las que por ética, por comunicación, por asertividad, no decimos totalmente la verdad. vale No pasa nada, pero que tú sepas que más del 98% de lo que dices tiene un sentido de veracidad nato en ti. Tres, reconoce tus logros. Los logros, aunque sean chiquititos, da igual. Por ejemplo, voy a jugar el fin de semana al fútbol y yo quiero eh, ganar y, y al menos meter un gol para mi equipo. Vale, pues entonces, si solo metes un gol y tus compañeros meten cuatro o cinco, no pasa nada. Celebra ese gol que has metido. Yo comprendo que suena un poco raro y a veces eh, te puede parecer incluso absurdo. Pues no. Incluso jugar al fútbol y ni ganar, hay que festejarlo. ¿Cómo? Pues oye, te tomas un café, no, no te vas a comprar un Ferrari, es evidente, ¿no? Todo tiene su sentido. Vale. Cuatro. Mm, esta es poco fácil y es establecer límites, es establecer límites con firmeza y con amor. Límites a los demás para que no te usurpen tu energía y, por tanto, te arrastren hacia el caos. Has de saber poner límites. Hay mucha información en Internet de cómo poner límites. Si no has visto algún vídeo que tengo yo, no pasa nada. Encuentras información. Poner límites, que es lo más costoso, una de las cosas más costosas, ¿no? El famoso decir no, no. ¿Tú sabes decir no? dices no, yo es que soy No sé, no sé decir que no. Y hace muchos, muchos, muchos años me pasaba lo mismo, ¿eh? No sabía decir no, porque entre otras cosas no me habían educado para decir no. Vale, y el cinco, el cinco factor o el último factor es precisamente hacer las cosas por amor. La vida no necesariamente siempre es una transacción. Si sí es verdad que la mayor parte del tiempo estamos comprando y vendiendo, porque... Lógicamente tenemos una cosa que se llama ojos y otra que se llama ambición y otra que se llama envidia, aunque esa vamos a dejar hoy de lado, ¿vale? Pero lo que está claro es que siempre estamos comprando y siempre estamos vendiendo. Desde cuando te gusta una chica o te gusta un chico, le estás vendiendo que tú eres lo mejor para él, evidentemente, Ya por su peso. Bien, pues haz todas las cosas que puedas en tu vida relacionadas contigo y con los demás por amor, por amor incondicional. No necesariamente todo es una transacción. Muchísimas veces simplemente regalas. Y el mundo, el universo, es el que se encarga de devolverte y mucho más de lo que tú tuviste. Te lo digo porque me ha pasado, sinceramente. Aunque a veces tengas la sensación de no ganar siempre o incluso la sensación mínima de decir aquí parece que pierdo yo un poquito porque siempre entrego más que el otro, que la otra o que ellos o que ellas. No pasa nada, no pasa nada. Si haces todo esto, te aseguro, te aseguro que tu confianza va a crecer. El problema está cuando te trampeas, cuando te autosaboteas, que evidentemente, ¿qué pasa? Tú mismo estás mermando tu autoestima porque tú estás siendo consciente de lo que estás haciendo. Bien, la, la palabra autosabotaje la cogeremos en otro instante, ¿vale? Ahora no interesa. Ahora lo que interesa es que tú, con estos cinco pasos, con estos cinco factores, realmente potencies tu confianza. Ya iremos viendo paso a paso, ya puedes ver en los vídeos que tengo en YouTube o diferentes vídeos que estoy poniendo en TikTok, cómo puedes fortalecer otra serie de componentes de tu vida para llevarte a ese éxito que tanto deseas. Pero hoy, confianza en cinco. Espero que te haya gustado. Un abrazo. Hasta la siguiente.